Homes eh, ¿de acá a la iglesia directo? De acá a la iglesia directo, al altar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá, la verdad. Contame cómo estuvieron los días en, en Punta del Este, vacaciones en familia con los niños, ¿cómo la pasaste? Ay, muy lindo, hermoso, muy relajado. Eh, nada, Disfruté también de la noche, durante el día con los gordos, en la playa con Ay. mi familia. Así que muy lindo, me divertí. ¿Te separaste? Sí, estoy sola. Ah, pa, pa, pa. Hace, hace poco, porque digo estaban juntos en Punta del Este y demás... Sí, bueno, no, juntos en Punta, compartimos momentos, sí, nos cruzamos, ah, eh, claro, pero bueno, estoy separada. Sí. En los temas mediáticos, ¿cómo, cómo lo llevas? Digo, ¿cómo lo lleva una persona como vos, joven, madre, que bueno, vivía afuera vivía y vino al país y... Todos los días claro, sos título montón, por ahí un ¿no? Un choque. <risas> Pregunto, ¿es, ¿es como un montón para vos también? Sí, pero bueno, con el tiempo aprendes cosas, eh, nada, tratás de llevarlo un poquito, todos los días un poco mejor. Que hayan trascendido, por ejemplo, detalles de lo que fue el acuerdo económico, el divorcio, cómo, cómo te encontrás frente, frente a esas informaciones que se han viralizado, que se han ya dado a conocer. En el momento que me pidieron aclararlo, lo aclaré, así que nada, en este momento ya prefiero no hablar del tema. Ya está aclarado todo lo que pasó. Vas a estar viajando a España con los chicos, los va a estar llevando la mamá de Rodrigo cada vez que lo tengan que ir a ver, ¿cómo van a ser finalmente? Voy a estar viajando, sí, eh, no sé cuándo todavía, pero sí, vamos a viajar. ¿Hay algo que quieras aclarar con respecto a, a la imputación por los chats, donde hablas de Rodrigo, donde hablas de, de, de Tini Estuesa, algo que quiera decir, tal vez te arrepentís de algo que hayas dicho, algo que quieras comentar? No, ya lo aclaré, lo que tenía para aclarar, ya lo aclaré. Es... ¿Cómo, ¿Cómo estás con ese tema? Vos, a nivel personal, digo, más allá de lo mediático, ¿Cómo es para vos, para una persona, transitar una situación así? Bien, yo creo que hay cosas que sí hay que afrontar, hay que aclarar a veces, eh, pero bueno, en el momento que tuve que hacerlo, lo hice, así que ahora ya está, disfrutando mi momento. ¿Fue difícil para vos que el papá de tus hijos te haya denunciado penalmente? No, porque no lo hizo. ¿Cómo no lo eh, hizo? Así que nada más para decir, no lo entendido otra cosa. Ah, pero, pero para ah, ah, ah, sintió demencia no, ahora. no, rarísimo. Bueno, hay que decirle a Camila Holmes que los abogados de Paul dicen to, contar eh, completamente lo contrario. O sea, todavía no la notificaron. Bueno, el abogado de ella acá. Claro, hoy termina pero, la, la feria. Perdón, Pampa, hoy una cosa es que no te notifiquen y otra cosa es que te hayan bueno, denunciado sí, penalmente tifican, y hay, denuncia. Denuncia, no, hay, hay una denuncia no, no, en la no, no. Fiscalía por amenazas y hostigamiento que le inició el doctor Roquetti sí. con Mariana Gallego contra Camila Holmes donde hay pruebas donde se ve chats de Camila y de Horacio Holmes amenazando a Rodrigo ¿Pero de hasta Sí, pero Guido, ¿Pero Guido? ¿Pero ¿Pero hasta, que no, la, hasta, que, hasta que, que, que no la notifiquen ella puede decir claro, que... Por eso. Pero no, lo que me parece raro es que ella diga a mí no me denunció. No, que a ella no la hayan algo, notificado, Guido? un segundo, que a ella no la hayan notificado no significa que no la hayan denunciado. ¿Será el padre? por eso Y aparte Horacio lo confirma. No podemos leer entre líneas lo que está diciendo. Ella dice que él no lo hizo. Quizás no fue Rodrigo el que quiso denunciarla. Quizás ella se enteró ahora que esto se presentó. Quizás los abogados que tenían un poder de Rodrigo, pero quizás no era Rodrigo el que estaba detrás a eso me parece no que sé, penal. ya hablamos la de ese sesora. tema. No? En una denuncia penal, sobre todo teniendo en claro. cuenta de amenazas y que las pruebas las presenta el propio Depol. Pero de no, lo... no, y aparte que no esto salió, salió publicado en todos lados. Digo, vive emprendida el celular, y sale una la noticia de ellos, no, salió en todas las pero páginas Pero ella también te está ¿O diciendo ¿o no? que está sí, todo bien. Sí, con video video. alerta en Google, está no, con no, alerta y no, no, no, noticia. Ella también te dice que hay que aclarar siempre y no aclaró nunca nada, porque sería bueno que aclare todos los rumores. Porque no puede, porque creo que la relación... No digo que haya mejorado entre Rodrigo de Paul y Camila, pero... Está como viste cuando hay tormenta y como que Paz, baja una es, tensa baja, calma. Y no sé si están así. Y como ella, eh, bueno, porque mira que le está queriendo ver a los chicos ella los va a llevar. Sí, pero cuándo? Porque ella lo, acá hay, hay un Durante tema Durante este mes todavía no ahí está la fecha. Hay un tema, Cari, uh -huh. que a ver, eh, Rodrigo De Paul quiere que los chicos vayan, sí. Sí. Van a ir con la mamá de Rodrigo De Paul. Uh -huh. Ella dice que no van a ir con la mamá. De nadie los va a llevar bueno, ella tiene lógica y ella lo que dice, sí, la mía. y ella lo que dice en off ella lo que... Ahí no se creí. enojaba tanto. Porque, ¿qué crees? ¿Ves lo que decían? No, ¿sabés lo que decían? Claro. Y eso eh. que bueno, es Marte, que guardarte hasta claro. llegar al viernes. Vos, más para energía. Para con Pero eso es la juventud, claro. ¿viste? Acabamos de pelear antes, de yo no, ¿Sí? ¿Qué ¿Qué no por eso. Eh, no, no qué? pasa que que? a nosotros no también. Nos somos iguales. Sí. Lo, que decía, lo que dice ella es que eh, ella Camila. quiere llevar y que de la familia de Rodrigo de Paul y específicamente Rodrigo de Paul y hace alusión a la pareja de Rodrigo de Paul no quieren que vaya a Claro, ella. lo que vos decís y ella lo está digo, caprichada que los quiere subtext, llevar a eh, Pero es la mamá, ¿cómo no lo va a llevar? De, claro. claro la, yo no sé si es verdad o no pero quieren hacer quedar a Tini como que es pero ella Camila la que la quiere no quiere. Hacer quedar. No, Porque, a mí en bueno, no, no me viene enough, al lado de Camila. Ella en off hace eso. Y, y, y sabemos muy bien y pues, que hace la un tiempo o no. cuando sabemos muy bien que hace un tiempo no entendí quieren hacer quedar como que Kimi como, como que, que tini, tini no quiere es que vaya claro. ella que viaje ella con los hijos claro pero, pero es eso es Camila la que, es igual yo hablé que la con, la madre con de los, de los hijos va a estar con los de hijos, de los col, hijos toda la vida O sea, los cumpleaños que vengan mm. de acá que los chicos igual, igual de es de cierto de la madre es mujer mujer separada es cierto que los primeros tiempos por ahí es complicado es turbulento por ahí no tenés ganas de verlo no entonces tenés que llevar la criatura entonces para Evitar roces... Pero Rosés. es un bebé, la tiene que llevar hasta Europa. Claro. Para mí ah. tiene que ir la madre. Evitar roces... Eh, lo pasó la, eh, la hija de, de Maradona. Mm. E iba Claudia a llevar... Ah, a Benja. Con Benja. ¿Se bueno, hoy hablé con, con Roquetti, el abogado de eh, abogado de bienvenido. El Paul, lo que me estás? contó es que... Es como cuenta Pampa, que hay un tema con hay un conflicto con Camila y con Mónica, con la madre de Paul. Lo que quiere Rodrigo es que viaje Mónica. Claro. Esto es así, quiere claro. que viaje Mónica. Es no te me nombra supuestamente. Bueno, yo no te te aclaro. le pregunté por Tini y me dice que esa información no es real, yo, me dice que Tini no tiene nada que ver, que es una cuestión de familia y que en los próximos días se va a definir quién viaja.